Bueno Luis, cuéntame un poquitito qué gestión fue que hicieron los vecinos para poder lograr que bueno comience a funcionar nuevamente el urbano. Bueno, nosotros eh, los que nos presentamos a plantear esto éramos cuatro personas en ese momento este y, y veíamos que, que era una injusticia que se haya, habido saca, a, se haya sacado el, el urbano con todo este tema de la pandemia, todo este asunto este y que la, usted veía a la gente que andaba caminando con pibes y, y gente de edad. Y entonces entendíamos que, a pesar de que nosotros teníamos vehículos, teníamos que ver en, en, en, en, en, en nuestro, a nuestro semejante ¿no? Es decir, verlos, eh, es, esa necesidad, que había quedado eh, medio pueblo sin, sin ese servicio que era importante. Entonces decidimos empezar a hacer una campaña de, este, de firma. Y tuvimos éxito. Y fue bien aceptada por parte de la, de, la, de la Alcaldía y de la gente de la, de la Alcaldía. Este, y ahí seguimos adelante. Nosotros veníamos todos los jueves que ellos se reunían. Cuatro jueves seguidos creo que nos fue. Y siempre traíamos lista de las, de las firmas que, de, que nosotros recogíamos por intermedio de, de, de comercios y bares y todos esos lugares. Y la gente empezaba a, a decir que sí, que, que era necesario. Bueno, y hoy estamos acá planteando esto y con el apoyo importante y, y decidido que hemos tenido con de parte de acá de, del de, de compañero Fabián Busqueazo bu, y de la alcaldía misma. Claro, el tema que nosotros veíamos era que eh, al sacar el urbano, muchos, muchos pibes del colegio, incluyendo gente jubilada, los días de coro, días de mandado, días que tenían que venir médicos y eso, este. Eh, tenían que pagar un taxi porque el micro había dejado de funcionar y la gente, vos la escuchabas, muchos conocidos te decían que era platales lo que, lo que le costaba todo. Y, este, y bueno, y de ahí arrancamos el movimiento nosotros, este, empezamos a levantar firma, después pedimos una audiencia con, con el alcalde y, y los concejales y, este, y nos aceptaron. Y ahí empezamos a venir todos los, los jueves con, con listas este, de gente que firmaban, vecinos que firmaban, que todavía están firmando. Y están con, muy contentos con que vuelva el urbano porque la verdad que era era, era era muy común que se viera, era como una tradición ya que se estaba haciendo de ver el urbano pasar y tenía una alternativa, aparte de lo, no tener algo propio de, de un taxi, de tener el urbano de nuevo. ¿Conforme con la resolución a la que se llega? Eh, sí, sí, sí, hasta ahora la verdad que han sido todos, digo... Siempre para adelante, mismo la alcaldía, como como, como la empresa que, que, que va a poner el micro, siempre para adelante, siempre solucionando lo, lo, lo, este, los temas, no, siempre buscándole para adelante y no para atrás, no frenando, Muy siempre bien. para adelante. Bueno, Fabián, a una situación coyuntural que se da con el tema de la pandemia, bueno, y la, también eh, una empresa que deja de hacer el servicio, uh -huh. eh, se suma, eh, bueno, eh, eh, digamos, eh, o, otras cuestiones, contarnos un poco cómo surge todo esto y cómo reciben el reclamo de los vecinos que finalmente desencadena esta solución final. Bueno, primero buenos días y saludo a toda la audiencia de Música del el aire. Eh, nos Arranca todo esto cuando asumimos, como, como concejales y alcalde, este, con la noticia de que, bueno, la empresa de Urbano iba a dejar su servicio. Eh, ahí en ese momento, estamos hablando del 2020 por allá, se llamó a, a licitación para que empresas que quisieran cubrir el tema de, del servicio urbano. Y bueno, este, bueno, después con la pandemia obviamente eso quedó un poco de lado hasta que bueno, asumió el tema de eh, TAV, o sea, fue TAV el que asumió el, el, el servicio urbano. Cuando vinieron los, los vecinos a, a reclamar como que el, el urbano no pasaba, nosotros empezamos a movernos a ver si esto era así. Hablamos con Agustín Berazategui y, y nos dijo, no, mira están los turnos, están pasando. Y entonces fuimos a corroborar personalmente a las paradas para ver si eso era. Lo que nos encontramos es que ahí entendemos la situación de los vecinos que a veces decían no, no pasa, no está pasando. Es que claro, acostumbrado a lo que teníamos eh, teníamos todos, ¿no? el, el, el urbano, aquel azul grandote, eh, ahora fueron era una camioneta gris sin algún identificativo que diga urbano, entonces la gente decía no pasa en sí estaba pasando. Entonces, juntos con los vecinos, junto con la empresa, nos pusimos de acuerdo en querer eh, solucionar... Ver también, preguntarle a la población qué era lo, lo, que, lo que estaba faltando, si era tema identificativo, si era tema un poco más de horario, si era tema de, de ver también con los centros estudiantiles que coincida, porque obviamente no están todo, todos los horarios, porque hoy, hoy por hoy la rentabilidad no es, no es este, eh, en la parte de negocio o empresa eh, viable. Entonces, obviamente, con los horarios que hay, Queremos hacer una, un, un relevamiento de todo y poder sincronizar. Hay mucha gente, obviamente, que no sabía que las, eh, los servicios de TAB, los que van directo para Colonia y directo para Rosario, se podían utilizar como urbano. Eso los vecinos no sabían. Pero acá lo importante es que se está trabajando. Lo que se va a hacer ahora, se va a, a, a ajustar todos los horarios bien para que todo el mundo, sea de UTU, Liceo, escuelas, puedan entrar en hora, y, y cuando salen tener su vehículo para llegar a su, a su casa se está tratando también de ver el tema de los vecinos, porque ellos son del barrio la aviación a ver si, si se puede buscar una solución también ahí y bueno y próximamente vamos a, a, a darle una, buena, una, una linda noticia para que bueno eh, entre todos podamos tener una buena comunicación, porque eso creo que lo que faltó comunicación, que toda la gente en cualquier rincón de Juan Lacase sepa que está el servicio urbano, que lo pueden utilizar y, este, y, que, y que llegue a un acuerdo y, y que vuelva ese servicio a poder utilizarlo y ya dejar de gastar un poco. ¿no? En este caso es de destacar la buena disposición de la empresa, que bueno, un poco por el tema de costos, a veces los números dan o no dan y en eso no, no hay segundas opiniones, pero también bueno el no claudicar de los vecinos que con esfuerzo siguieron viniendo y, y también tratando de que este tema saliera, buena disposición del gobierno departamental a través de la dirección de tránsito de, de Colonia y también del municipio. Falta la otra parte que es la parte de la gente, eh, bueno va a venir esa parte de comunicación como tú decías, que lo próximo va a ser comunicar los horarios de forma detallada para que puedan la gente usarlos definitivamente. Exacto, ni hablar, yo me saco el sombrero por, por bueno, Agustín Belazategui y Will de Goné ahí en, en, en la TAB, porque realmente nosotros, a través de esta problemática, o sea, tranquilamente ellos puede decir: bueno, muchachos, este es el servicio que yo les puedo dar, si no les gusta busquen otra cosa, y no, al contrario, abrieron las cartas, dijeron, listo, mira, estos son los horarios, si hay que ajustar algo, esto y lo otro, estamos abiertos, y eso es lo que vamos a hacer después que tengamos este relevamiento que estamos haciendo en todos los centros estudiantiles. Eso te iba a decir, en cuanto a los horarios se ha hecho un relevamiento para que coincida con los horarios de entrada y salida de los centros educativos. Exactamente, entonces ahí, después de tener todo eso, nos vamos a juntar con ellos para detallar a fondo bien todos los horarios, y después de ahí sí, poder este, largar a la población a través de tu medio y eso, eh, toda esta información para que de una vez por todas quede una sola información, que todo el mundo se entere y vuelva nuevamente a utilizar este servicio.